Cuando nos da el COVID o nos dio el COVID, ¿cuáles eran los indicadores? La tos. ¿Qué más? La gripe. ¿Se da cuenta? Sí. Son indicadores que te indican que tu organismo puede estar infectado o no. Sí. Ya, algo así similares. Doy una dimensión, pero tengo que buscar un indicador que se relacione. Porque allí, luego de allí, de esos indicadores, pueden salir mis posibles preguntas para mi título. Uh -huh. Y la inscripción de título, ya. Ya, avancemos, avancemos. Ya, después lo dejamos y le agregamos otro. ¿Qué más viene? Registros públicos, dice. Sí. Desconocimiento de los derechos y deberes. De los usuarios. Los usuarios desconocen. Por desconocimiento no hay la inscripción. No ya. por A Aparte que existe el vacío legal, propiamente dicho, porque la norma es declarativa, es obligatoria. También existe el desconocimiento. Si hubiera un conocimiento, no hubieran estas, estas, estos, ¿Y deberes de quién? ¿De los usuarios o no? De los usuarios, sí. Ya, complételo. ¿Ven cómo va quedando más bonito o no? Ya. A ver, ¿puedo inscribir en registros públicos? A ver, ¿qué le parece si pongo títulos supletorios? A ver, por ahí estaba su compañera, creo, parece que conoce el tema. Una de ellas estaba dando una opinión. Mirda Monroy. Monroy, a ver. ¿Dónde está Monroy? Dígame, doctor. Monroy, ¿puedo inscribir en registros públicos títulos supletorios? En materia de crédito, sí, doctor. Ya, pero ¿puede quedar allí como indicador o no? Sí. Ya, a ver. Prescripción adquisitiva de dominio, ¿puede ser o no? También. Prescripción adquisitiva de dominio, doctor. Si estamos, estamos hablando de una titularidad en prescripción, hablaríamos de una posesión. Claro, ve, ¿ven? ¿Se relaciona o no? Sí hay relación. Claro, a ver, ¿cómo iría ahí? Prescripción adquisitiva de dominio. Así. A ver, ¿qué dice usted, Monroy? ¿Puede ir o no? Sí, doctor. A ver, ¿qué dice usted ahora, Mirza? ¿Usted es la especialista? ¿Usted es la que está haciendo el tema? La prescripción adquisitiva de dominio es una forma de tener una titularidad esto, si lo busco como un indicador sí lo consideraría lo había pensado, pero no lo dejé Ajá, en pensamiento ya, ¿no? pero ve, voy a ve ahora usted tiene toda la noche, consulte con su almohada <risa> porque usted puede cambiar indicadores ojo, puede cambiar nah. o no sí Ajá. doctor y al cambiar indicadores, afecto todo mi trabajo, no, porque no trabajo, no lo afecta, no, esas no porque, porque sus bases teóricas han salido de registros públicos o no Sí, de registros públicos, claro. del colegio de notarios. Ajá, los indicadores también le pueden servir para nutrir sus Ajá. bases teóricas. Ojo, pero esencialmente también sirven para elaborar preguntas. Cuando yo digo, oiga, nutra, o hay que nutrir sus bases teóricas, mis indicadores me pueden servir, ¿Veis? Pero ya tengo lo principal, que son mis dimensiones. Doctor, Esa dimens el derecho y notarial puedo considerar las organizaciones criminales y el tráfico de propiedades? A ver, organizaciones criminales, derecho registral y notarial. A ver, a ver sustente ese tema. Ya, Derecho eh, registral y notarial. ¿En qué se diferencia el derecho registral y notarial? El derecho registral tiene que ver propiamente con lo que es una registros públicos, ¿no? Están unidos, están relacionados, concatenados. Pero el SUNAR es una entidad y es pública mientras que las notarías son privadas. Claro. Privadas con derecho público. Y el abogado, ojo, sin ser funcionario público, ejerce funciones públicas o no. Sí, exacto. Si, ¿se sí, se da cuenta ya. Bueno, si usted considera que debe haber organizaciones criminales, aunque yo no, ¿no? Pero por eso le pregunto, doctora ayúdeme. No, por eso no. le digo. Bueno, yo particularmente no pondría allí organizaciones criminales, porque es otro contexto, mayormente es un contexto penal. Ok, ¿y tráfico de propiedades, doctor? A ese es otro término, allí sí encajaría. ¿O no? Sí. Ya. Por ejemplo, allí, ¿Y de esa... usted, hace, usted hace la consulta para un título, para inscribir una propiedad, ¿a quién le consulta? A registros ¿Quién públicos. atiende allí? Ahora los registradores que son abogados. Así es. ¿Tendrá que ver? ¿Tendrá que ver qué? ¿Tendrá que ver con el tema? Las consultas, claro. El claro. registrador, ¿cómo se llama? ¿Registrador público o ¿Registrador no? Registrador público. Ya, puede ser. pongo registradores públicos. Claro, porque ellos conocen sus funciones. Son abogados. Sí. A ver, ¿qué más podemos sacudir ahí? A ver, puse eh, desalojos injustificados. O sea, eh, a lo que me refiero es que las personas que no inscriben su título, su minuta, eh, no inscriben en registros públicos, no elevan la inscripción, entonces corren el riesgo de que otras personas que se dedican justamente este, a estas mafias... Eh, ya, a ver, empezamos por partes. No tienen el título y sencillamente es... Eh, ya, eh, a ver, anote, notado, a, ver. Falsifican y, los, y anote los... a ver, expedición de minutas, anote primero, y luego usted me dirá si está bien o no. Con expedición de minutas. Claro, ¿quién expide las minutas, las notarías o no? Mi estimado doctor, sí. no, no necesariamente sí. la notaría expide la minuta, eh, lo, eh, escritura pública expide la notaría, pero la minuta la puede hacer un abogado de fuera. Ya, pero ¿quién la registra? ¿Quién le da fe pública? Ah, el notario. Ya, a ver, por eso le digo. Doctor, en todo caso tendrían que ser los partes notariales. Ah, ya, ese es un todo, ¿cierto? Uh -huh. Ya, a ver, porque, anote, anote, anote, ve. No lo puedo poner en publicidad registrada. la minuta la realiza el abogado y con la minuta uno va claro. al notario para que el notario haga el parte notarial y posteriormente... A ver, el... ¿usted qué dice, Mirza? Ahí está su compañera, domina el tema. Sí, porque también su tema es muy parecido al mío. Claro, ah, ¿se da cuenta? No, pero de eso se trata. Está bien, no, excelente, me, me encanta su... Y luego, luego ¿qué sale? Ya. ¿Los títulos o no? ¿Los libros? ¿Los asientos o no? Sí, doctor. Entonces... Las partidas, doctor. Los asientos y las partidas. A ver... Ahí está, asientos y partidas. Yo, yo no soy un experto en derecho notarial, eh, pero yo sé. Y partidas, en realidad, claro, ahora se llaman partidas electrónicas. Antes eran fichas registrales y antes eran asientos. Claro. Ahora son partidas electrónicas, partes notariales y partidas electrónicas. Y ya mis indicadores aumentaron totalmente, doctor. Ya, y ahora, ¿cuántas preguntas tiene? No sé. <risa> ¿Se da cuenta, porque imagínate una tesis con ocho o diez indicadores. 10 preguntas, es muy poco. Ya, entonces, ¿los desalojos no los considero? No, ya, eso ya depende de usted, a ver. No, pero eh, eh, tiene más peso lo que acabo de colocar que los desalojos, en realidad. Ya, eso ya depende de usted. Es una consecuencia. Este desalojo Ajá, ya, eso ya depende de usted. Ya, esto, y en publicidad registral pongo el papel de cumple la SUNAR. A ver, publicidad registral, ¿qué es publicidad registral? Publicidad registral es la información que registros públicos da a los usuarios y es pública. Cualquiera puede tener acceso a, a, a saber. Entonces, ¿puede poner usted acceso a la información pública? Sí, claro. Porque yo puedo ir y solicitar, ¿no? Que la propiedad tal está a nombre de la señora Mirza Alvarado, doy sus datos para verificar si realmente está inscrito o no. ¿Me puede negar la oficina registral? No, no le pueden negar. Yo doy todos los datos correctos, pago y me dan una copia. Sí. Por eso es publicidad registral o no. A ver, acceso a la información. ¿Qué dice Monroy? A ver, ¿qué más le podemos dar? Acceso a la información sí. pública, papel de la SUNAC. Ay. Ay, no. ah, ¿Documentos registrales puede ser o no? Allí. Documentos registrales. ¿O no? Sí, sí, doctor. Títulos archivados podría ser también, doctor. Ya, ¿te das cuenta? Ya usted pone allí sus indicadores que usted domina, que a usted le guste. Ya. No, si a te... ver, ahora cuente, ¿cuántos tiene? Todo, desde un inicio. A ver, mira, a ver. Yes. Yes. 17, doctor. Ya, le faltaría tres, por ahí usted lo agrega. Ya, yo lo agrego, doctor. Para que quede mínimo 20 preguntas. Entonces, sí, se puede hacer un trabajo de investigación mínimo con 20 preguntas. Algunos Bien. revisores de la vieja línea o de la vieja guardia, ¿no? Que frisan los 60 para arriba, son muy exigentes. Y te ya. van a decir, te van a decir, oiga, señorita graduando, ¿cómo ha hecho usted una investigación con 8 preguntas? Le regresan el trabajo y usted se va a poner a llorar. Entonces, para evitar eso, mejor haga sus indicadores con tiempo. Ya. Ya, doctor. Bien. Esto, doctor, doctor, doctor, un ratito, quiero Bien. llegar a, hasta el final. Quiero que me diga, por favor, esto. Hay una parte que no, no me quedó muy claro. Esto, aquí, bueno, aquí tengo el matriz de operacionalización. Entonces, doctor, la definición conceptual en independiente esto Conjunto de normas y leyes, porque es más o menos el ejemplo que usted dio, pero en la definición conceptual tengo que mencionar a un autor. Claro, ¿qué autor define o habla sobre vacíos normativos? Hay bastante información. Mencióneme usted al autor, cíteme sí al autor. Sí, hay varios. No, Pérez dice que opina de la opinión a sí mismo, en su opinión manifiesta que y pone lo que dice, los pone entre comillas y luego al final entre paréntesis el autor y el año, el apellido, nada más. Luego doctor de la definición operacional, esto es lo que se va a hacer, ¿no? el análisis de las leyes. Claro, ¿a dónde lo va a hacer? Allí, ¿cierto? Sí. Ya está, ahí está pues la definición, hay muchas formas. Ahora eh, en el momento que yo lo decía esto creo con usted, yo tengo acá unos indicadores, me imagino que los indicadores los, los indicadores que tengo en la, en la matriz de operacionalización deben ser las mismas que la de matriz de. Ah, claro, claro. Tengo, tengo información para. La cambiar. de Cuba, nomás. La de Cuba, ya, la ordena. Ya, doctor, entonces acá continúo. Aquí está mi carátula. Ya. Avanzo eh, el nombre del proyecto. Las palabras claves también tengo las palabras que he usado también en mis dimensiones y mis indicadores. ¿Está bien? Claro, los, ¿qué dicen los metodólogos? Las palabras clave deben ser cuatro o cinco, pero relacionadas al tema. Por ya. ejemplo, vacío normativo es de cajón porque ese es su tema. Usted debe saber qué es vacío normativo o no. Sí. Obligatoriedad, inscripción, escritura pública, constitución política del Perú, código, sí. Me parece que debe sacar constitución política. Ya, Pero eso ya depende de usted. No haga todo lo que diga. Yo también ahora, lo había cuente, pensado, doctor. Ahora cuente, ¿cuántas tiene? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Código civil, notarial y fe registral. Claro, ¿por qué? Porque son palabras que deben estar en su léxico. Porque sí. ese es su tema, ¿o no? Exacto, doctor, sí. Claro, por eso se pide palabras claves. Son palabras que están en mi léxico, en mi retórica, en mi oratoria. Deben para... ser de mi dominio. Ya, ya. Ya me quedó más claro, doctor. Ya, ya, ya ha ido más, mil, ya porque si no le voy a apurar por la consulta. El Mirce, <ríe> y... Ahí está, ve. Partida <ríe> electrónica. Ya, ya. Ah, pues usted ya. lo mencionó, ¿ah? ¿eh? ¿Qué cosa, doctor? Usted mencionó partida electrónica. Sí, partida electrónica. No? Doctor, me quiere ir al final, al final, al final, al final, al final, al final. Ya, esta bueno. parte de acá. Doctor, esto, eh, lo que pasa es que justo cuando usted hizo esta parte de la clase, yo eh, estaba caminando al aeropuerto. Entonces no prestemos, no, no, no pude prestar atención. ¿Me puede explicar rapidito qué es EFMA? Enero, febrero, marzo, abril. Ah, los meses. <risa> ¿Te da cuenta? Pues, por no estar atenta, pues. No, es que le soy honesta. Es, justo en este horario, hace una semana estaba caminando. Doctor. Se iba de viaje, sí, iba de viaje usted. Sí. <risa> Doctor, eh, pago al asesor externo, necesariamente hay que poner eso es No, ya eso depende de usted usted tiene que ah, sustentar ya. sus gastos Ah, ya, perfecto. Todos son modelos o ejemplos que yo envié, usted perfecto. lo puede adecuar. No, sí, sí, justamente eso era. Listo, doctor. Eso sería todo. Gracias, doctor Ya, no se preocupe, pase por mi oficina doma. ya, no se preocupe, ahí está mi secretaria <risa> <risa> Gracias, es gracias el pago respectivo, doctor pago <risa> el, el pago Gracias, gracias Bien, gracias, ya Deje de compartir. ¿Con quién continuamos? Sí, doctor. Ya. Ya, ya el anfitrión. A ver, verifique. Entre los dos lo están haciendo, ¿no? No, doctor. No? Va compartiendo. No, usted solo lo está haciendo entonces, Carpio. Eh, sí, doctor. Ya, Carpio Sánchez, ya. Ya lo escucho. A ver que comparta su compañera. Quiero ver si lo estoy haciendo bien o mal. Ya. ¿Se comparte, doctor? Sí, sí se ve, sí se ve. Doctor, el título es el impacto de la migración extranjera en la seguridad ciudadana y la alta incidencia de criminalidad de la región Lima 2021. Estaría bien ese título, doctor? ¿no? A ver, un momentito. hay ido más? Ya, está bien. Prosiga. A ver, ha ido mal. La línea de investigación. ¿Cuál es su línea? Eh, Derechos penales, ¿no? Y mira, penal y migratorio. ¿Así está? ¿Así están la, las líneas que se han enviado? Sí, sí, sí. ¿Seguro? ¿O es gestión pública? Es eh, gestión pública, es directo, ¿no? Claro. Consulte con el documento que tiene. A todos se les ha enviado, ¿ah? ¿eh? Sí, doctor. Ahí. Claro, cuando hay una duda, yo debo consultar a, a mi material de trabajo, ¿no? En este caso, se les ha enviado a ustedes las líneas de investigación y se les ha enviado la guía metodológica. Eso deben consultarlo. Ya, prosiga. A ver, hay ido más. Ha ido más. Su primera variable sería... Eh, sí, doctor. Migración extranjera. Claro. Su segunda variable, ¿cuál es? ¿Cuál es allí su variable dependiente? ¿Cuál es? La diversos problemas de la seguridad pública o sería la alta incidencia de criminalidad, doctor. Ahí ¿Y, qué ha, ¿Y qué hacen esos... Allí, esas dimensiones. Allí tiene que ponerme usted la variable dependiente. Allí lo tiene arriba, claro. mira, a ver. cópialo, a ver. Sí, no? Ahí sería alta incidencia de criminalidad. Sí, ahí, ahí lo dice alrededor. También puede ser alta criminalidad. Y eso depende de usted. Usted lo tiene que sustentar. Alta incidencia de criminalidad sería. Doctora. Claro, también puede ser alta. No, alta incidencia. No, está bien, está bien. Si no pierde el sentido. No, no pierde sentido, doctor, con mi, con, mi, con mi título, ¿no? No, no, no, me refiero a que yo le iba a decir alta criminalidad, pero ah, ya, ya. si usted le quita incidencia bien. ya pierde sentido, ya. Sí, no. Así sería su variable, ¿o no? ¿Qué dice usted? A ver. Sí, doctor, sí articula ahí. Sí. Ya, ahora usted tiene que buscar sus dimensiones, así como lo han hecho no. sus compañeros. A ver, ¿cuáles serían las dimensiones allí de inmigración extranjera? A ver, políticas públicas es uno, me parece que está bien. Otra dimensión sería derecho migratorio, allí sí. Derecho, derecho migratorio. migratorio debe ir como, en mi opinión, debe ir como dimensión. Yeah. Ya, ¿ha ido más? A ver, todavía no. A ver, violencia social. Rol del Ministerio del Interior. Me parece que sí. Violencia social me parece que debe ir, pero en el otro, en la otra variable Allí sí, violencia social, porque me está hablando usted de alta criminalidad. Ahora, ordénelo a ver. Ya, ¿cuáles serían ahora sus indicadores? Hechos delictivos. Uno. A ver, hechos delictivos. Súbalo, súbalo, a ver. A ver, usted me está hablando de políticas públicas. ¿Qué son políticas públicas? Son todo, todo aquello que, que se deriva del, de, de, de lo que va en contra de la criminalidad, ¿no? A ver, políticas públicas. ¿Política criminal puede ser una de ellas? También son. A ver, borres. O sea, que lo póngalo en otro sitio. A ver dónde encaja. ¿Lo, lo cambia, doctor? ¿Políticas públicas? Claro. No, no, no, no. El indicador. Por política criminal. Abajo ponga política penitenciaria. A ver, ¿qué dice usted? ¿Puede quedar así o no? Sí, está. Ya, pero ¿sabe qué? Para que no se distorsione mucho, póngalo en uno, en uno. Trate de juntar las letras en uno. Están muy separadas. Ya después lo arregla. En uno, nomás, póngalo usted que está, creo, sí, su compañera. En uno, póngalo. Despaciamiento, póngalo en uno. Okay. Ya, doctor, un momentito, por favor. Claro, porque como están, parece que tiene 1.5, se dispersa mucho. Ya después lo arregla. A ver, para ver cómo queda. Vaya domás a inicio. Y ahí en inicio, no, busque, ajá, allí. No, está bien, no, ahí nomás en inicio, póngale allí donde dice este... Hay una ventanita. A ver, no sé cómo lo hace usted. ahí en inicio. Hay una ventanita. Ajá. No, hay una ventanita. Ahí está la ventanita. Mira, ve aquí. Ahí. y ahora ya se juntó ya. A ver, no, pero saque hecho delictivo de allí. A ver, política criminal, política penitenciaria. A ver, ¿puede ser hacinamiento carcelario? ¿Un indicador? Cambiando, doctor. Ya, eso depende de usted. ¿eh? ¿Usted puede cambiar, agregar, modificar? A ver. Sí, hacinamiento penitenciario. A ver, ¿puede quedar ahí? ¿Tres indicadores puede quedar ahí o no? ¿Qué dice usted? Eh, más, ¿no? Ya, a ver, ahora suba derecho migratorio. Su compañera que la está apoyando derecho migratorio, es lo que hemos agregado. Bájelo un poquito ya. A ver, derecho migratorio. Vamos a tratar de buscar indicadores, un poquito más bajo ya, a ver. ¿El derecho migratorio es producto de convenios internacionales o no? Sí, o sea, Ya ponga convenios internacionales. Ley de migraciones también, o sea, ¿no? Ya, pero trate de juntarlo ya. Si no se va a dispersar y así perdemos la hilación. Yo me voy a inicio y ahí hay una ventanita, ¿no? A ver, ya está sencillo, ya está ahí. Ya. A ver, abajo. ¿Derecho internacional? ¿Puede ser o no? Sí, esto. A ver, ¿qué más puede ser? A ver. Derecho migratorio. ¿Ley de migraciones, ¿no? Ley de migraciones, ¿ve? No, derecho migratorio ya no. Ley de migraciones. ¿Ve? ¿Quedó o no quedó? A ver, ¿qué dice usted? Quedó, doctor. Sí, doctor, quedó. Ahora vamos ya. Ahí tenemos. O debe guardar relación. Ya ve, ahora usted ya en casa. Con mayor tiempo ya usted los va buscando. Ya, a ver, vamos ahora a tratar de buscar rol del Ministerio del Interior. Indicadores. Baje, más baje. Ayuda, a Obregón, creo. O Jenny, creo. O Yuli. Yuli, Y a ver, víctimas de la delincuencia no encaja allí. A ver... El Ministerio del Interior, ¿qué debe brindar? Seguridad. seguridad. ¿Puede ser Seguridad Ciudadana? Sí, doctor. A ver, ponga. O baja Seguridad Ciudadana, otro. Ya, ya luego lo compone, a ver lo compone. Otro. Doctor, este se ve el indicador índice de ya victimización. No, no hay... A ver, atención, Aikipa. Aikipa. Alvarado. Presente, doctor. Ahí estaba, yo pensaba que se había ido a dormir. No, Ambrosio. Ambrosio. Ambrosio ingresó, pero no lo veo. ¿Dónde está Lapa? Mi ayudante de cátedra. Malo, Presente. Doctor. Querido profesor, acá está, mirando escuchando atentamente todo lo que dice. Sí, recién la escucho. Sí, profe, que usted dijo que le que se bulla, pues. <risa> yo no dije cuesta? eso. Yo no dije eso. Ayón. Presente ay, yo. y buenas noches. Buenas noches, señorita. Buenas noches. Calderón Ramos. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Carpio. Carpio. Presente, doctor. Chirinos. Condorí. Cruzado. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, señorita. Díaz. Díaz Calderón, presente, doctor. Sí, Díaz buenas Calderón, noches. buenas noches, señorita. Díaz Durán, Paula. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, señorita. Buenas noches. Wilca Guamán. Yuli. Presente, doctor. Buenas noches, señorita. Marín Vázquez. Marín. Presente, doctor. Buenas noches, señorita. Martínez. Martínez Victoria. Ingresó, yo la vi, ingresó temprano. Monroy Villa. Monroy también ingresó. Presente, doctor. presente. Buenas noches, señorita. Obregón. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, señorita. Buenas noches. Palomino Cruzado. Buenas noches. Ramos Caguana. Nancy. David ingresó, sí ingresó. Rodríguez. Rodríguez también ingresó. Salazar Ponce, sí, también sustentó. Presidente, Presidente, Presidente, buenas, noches. buenas noches, buenas noches. Sarmiento Chávez. Rodríguez, Ochoa, presente, profesor. Ya está. Gracias, gracias. Sarmiento Saraí. Presente, profesor. Buenas noches, señorita. Sedano Alfredo. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Bisaga, Rodolfo. Presente, profesor, buenas noches. Y Zúñiga. Zúñiga. Presente doctor, buenas noches. Buenas noches, sí, buenas noches, buenas noches. Prendan sus cámaras, por favor para tomar la evidencia de su asistencia, para pasarlo por el turnitín. Acuérdense que la próxima semana ya es semana 13, ¿eh? dos semanas más y descansamos. Me por muero, fin voy doctor. a descansar. No, voy a descansar no, sí, de Arapa, vas. por ejemplo. Profesor, profesor, ah, no, usted no va a descansar de mí porque lo hace muchas preguntas ahorita. Empieza, De BIF. Que lo sin pelo. Ya profesor. me voy de vacaciones y al cusco sí, me voy a hacer preguntas muchas ahí, ahí, con ella. Ahí, ahí no, no, no, es un gusto trabajar con ustedes. Usted es un verdad, gusto, verdad, verdad. la pura verdad. Hay que preguntar hasta romperse el coco <risa> ya, ahí va, ahí va. Ya, un momentito, debo subir la evidencia, un momentito, por favor. Profesor, a mí no me llamó Victoria Martínez. Martínez, sí llamé, no, ya le puse ya. Ahí Sí. Doctor, la próxima clase me tiene que ayudar con mis indicadores. Ya, no hay problema, no hay problema. También, por eso doctor, tú gracias. comencé a llamar, yo empecé a llamar desde temprano. Ah. Profesor, una pregunta, ¿por qué la amiga Monroy está metida dentro del televisor? Ah, es que ella pues tendría, tiene esa capacidad técnica, científica, tecnológica Exactamente. de recrear Exactamente. Este ya ya sí, a decir, oh. Domina <risas> las herramientas tecnológicas. Ah, También bueno. puede poner un paisaje, puede poner una ciudad. Un Yo, por ejemplo, he puesto mis libros atrás. Ah, la verdad, no, con por usted ya puede. Ya. Sí, como lo ha dicho, usted se come todos los libros no no yo, no, no, yo no he dicho eso no soy un ilustrado, no soy un genio solo soy un humilde servidor que Ay, la universidad bueno. me contrata al servicio de ustedes yo soy sí, un empleado de la universidad Ojo. bien Gracias. nos vemos Cuídense. Preparen su trabajo, ¿sabes? ¡Leo, profe! Me llamo para consultar. Muy bien, muy bien. Vayan preparando su trabajo.